Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Qué gusto nos da saludarles el día de hoy en un podcast más. El día de hoy tenemos una invitada especial, mi querido Rafa, me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Lacho? ¿Cómo estás, compadre? Estoy, hermano. <coughs> y ya ya es, es ganancia. Y es bastante. Yo también dije, a ver si llego para el día del podcast porque ya me estoy derritiendo con tanto calor y sin agua. ¡Tacado! Oye, Ay, ¿cómo se sobrevive con eso? Ah? Digo, no no ahí no vamos a hablar de eso pero hay que hablar porque ¿qué, qué, qué, cómo, cómo están haciendo para sobrepasar todo el tema de todo el tema de, de, de, de lo del agua. Está bien cañón. Vamos a platicar Muy de eso en algún momento, claro. pero bueno, señoras y señores, esto es un podcast más. Señores y señores, estamos muy contentos de este capítulo que tenemos de un podcast más. Primero que nada, porque tengo que decirlo, no lo digo de manera general, porque luego me van a decir, ah, todos los invitados dicen lo mismo, pero no. <risa> tenemos una invitada muy especial que yo quiero mucho, que en este medio que, que, que disfrutamos, crecimos juntos, sí es. estábamos bien chamaquillos, este yo creo que ni siquiera habíamos pensado que íbamos a, a estar en estas alturas todavía eh, en esto, pero que aprendimos, crecimos, y además, allá de lo profesional, es una gran amiga. Está con nosotros Gaby Batocletti. ¿Cómo están? Muchísimas Bienvenida, gracias por la invitación. Todo, todo es recíproco, todo lo que dijiste. Oye, lo que pasa es que... De verdad, y, y que la gente no vaya a pensar que, que nos vamos muy entrados en edad, es que empezamos. Que somos tan contemporáneos. Muy chavos. Sí, estábamos muy niños. Sí. No, no vayas a decir la edad en la que empezaron y cuánto tienen, porque luego no, la raza empieza. No pasa nada, a sacar bien vividos, yo todo. no me arrepiento de ninguno. No, no, no, bien claro, vividos no. todos, bien asumidos. ¿Qué, qué año fue cuando empezaron? O sea, empezaron exactamente el mismo año, con el mismo programa sí. o qué onda? Casi, ¿no? Hacíamos sí. intervenciones los dos en TV Azteca y después estuvimos juntos en lo mejor de la jornada, los sí. domingos los hacíamos domingos. ese programa ahí sí. en TV Azteca. Y después hacíamos notas de color y después eh, eh, yo me fui a eh, Fútbol a la Carta con Memo Martínez. Sí, cómo no. Y este y seguimos trabajando y siempre, siempre nos topamos y... y y es con mucho gusto. Yo creo que habremos arrancado con el, cuando estábamos en Servicio Social. Todavía no nos habíamos graduado, teníamos 18, sí, 19, no, está, por ahí. estábamos chavillos, ¿Cómo chavillos. te nació ese gusto? Por, por los micrófonos, por las cámaras, el reflector. ¿Cómo te nace el gusto de incursionar dentro de, de la comunicación? El gusto no era por el reflector y la cámara, el gusto era por el fútbol. Y por ende se dio que no éramos muchas mujeres que estábamos en el medio que ahora sí lo somos y me da muchísimo uh -huh. gusto. Algunas me gustan más que otras, algunas no me gustan. Pero se respeta siempre el estilo que tiene cada una de ellas y, y la lucha que hizo cada una de ellas por llegar, ¿no? Entonces, no éramos muchas. A mí el fútbol, eh, por apellido, por obvias razones, entra como calceta, pero yo disfrutaba mucho eh, ver los pocos partidos que se transmitían eh, al lado de mi papá, ¿no? Entonces, era una persona con la que podías ver partidos que, que te comentaba y tú por ahí en ese momento como, ah, ok, y no entendías nada. Pero obviamente cuando fui creciendo, eh, fui, fui entendiendo lo de, de diferentes maneras y terminé eh, en el periodismo deportivo. Gaby, pero en esos tiempos, Todavía el tema de la mujer en el micrófono no estaba tan, tan, tan trabajado o aceptado. No, no, no quiero decir aceptado, pero no era común. No. Ni menos hablando de fútbol, me imagino. No, nosotros yo me acuerdo que llegábamos, a mí el que, el que como que me abrió un poquito la visión, me acuerdo que fue mi papá, nosotros estábamos haciendo, hacíamos entrevistas de color. Sí. Entonces, yo me acuerdo que en aquel entonces eh, le preguntábamos al, al, al director de deportes de, de TV Azteca y le decíamos, oye, este, ¿podemos hacer otras entrevistas? Porque te tocaba la clásica de si te pierdes en una isla, ¿qué tres cosas llevarías? Sí. Y este, <risa> ¡Qué ocurrido? ¡Qué, qué, ¿Qué traes en la maleta? ¿Y ¿Cuál es tu color favorito? y ¿Qué es lo que buscas en tu pareja? Y entonces, como que llegó a ser un poquito cansado. Y me acuerdo que un día cuando mi papá era entrenador de, de tigres, te estoy hablando del... 98, porque fue la primera vez que fue entrenador. Ajá. Este, termino de hacer una ent entrevista a Mar Arellano, entrevisté a Hilton, entrevistamos a, a Licenciado Guerra, estaba Juan Carlos Franco, este, y, y entrevistó a mi papá, y eh, creo que en ese entonces era, este, ¿qué es lo que más te gusta de tu pareja? ¿Qué es lo que más te gusta físicamente de ti? No sé qué, cuando cortamos, se me queda viendo mi papá y me dice, ¿de veras esto es lo que te gusta hacer? Ah, sopas. Y yo, pues, no es lo que me gusta, pero es lo que tengo que hacer para a lo mejor más adelante poder hacer, hacer claro. otras cosas. ¿Cómo te sentiste cuando te dijo eso? O sea, Mira, siempre tuvimos una relación muy frontal. Entonces, yo sabía que si me lo decía era porque él sabía que yo tenía la capacidad ajá, para hacer, hacer otras más. cosas. Eh, y a veces me tocaba ser a mí la que hiciera la pregunta <risa> incómoda, ah. ¿no? Entonces, <risa> este... Yo me di cuenta que en TV Azteca, específicamente en deportes, no se iba a poder, hasta que nos fuimos a hacer lo mejor de la jornada, en donde sí podíamos hacer un análisis, hasta que me da la oportunidad Memo Martínez en eh, Fútbol a la Carta. Y después, bueno, se, se fueron abriendo otras oportunidades, obviamente. Entonces, eh, sí costó mucho porque no, no era algo... O sea, por ejemplo, nosotros le decíamos, oye, ¿podemos hacer alguna pregunta? Danos chance de meter una del partido de... No, no, para eso van los muchachos. Bueno, entonces igualito se hacían. No, porque en ese entonces Lacho todavía no estaba. Yo entré un Yo soy más grande ah. que Lacho, yo entré, creo que sí, un como año cinco antes. Pues claro. ah. usted ves mucho más grande que ella, ¿eh? Yo soy del 7-8. Entonces yo creo sí. que yo entré, yo entré un añito antes que, que Lacho. Que Lacho. Porque sí, cuando bueno. Lacho entró, y la verdad eso sí lo quiero decir, Lacho era muy de oye, pero las chavas pueden hacer eso, no, no, no, o sea, él, él fue uno de los muchos, porque la verdad yo he sido muy bendecida, todos los compañeros con los que yo he trabajado y con los que trabajo actualmente, eh, dignifican mucho mi trabajo, y yo creo que eso es muy importante, porque si te toca trabajar con alguien que todo el tiempo minimiza y que todo el tiempo hace se ríe de tus comentarios o te dice, no, no, o sea, eh, creo que me ha tocado trabajar por ahí con uno o dos nada más, que tú dices, bueno, y te pues te aguantas, ¿no? Aunque pues no es de acuerdo. porque uno o dos en toda tu trayectoria son, son, muy, son pocos. muy pocos. Dale. No, y aparte... Uno o porque... dos. Y es más, se me hace que uno nada más. Pero aparte en ese tiempo, Gaby, sí había mucha gente media misógina y con, con, con sigue ideas habiendo, muy tontas en la cabeza. Tristemente, ¿no? sigue habiendo. Y eso, sí. eso, la verdad, es bastante patético porque creo, y esto lo aclaro siempre, no es una cuestión de género, es una cuestión de seres humanos. Yo creo capacidad? que si tú y yo vamos a postularnos para un trabajo mi excusa nunca va a ser dámelo a mí porque soy mujer. Mi es, o sea, mi, claro. mi, mi, mi presentación sería, mira, yo he hecho esto, esto y esto, estoy así preparada, así, así, así, me gustaría hacer esto, esto y esto, pero nunca, nunca metería mi género para ganar un trabajo. Creo que no es justo. En ese sentido, Gaby, la primera ocasión en que, que, que te hayas topado con una situación donde sí te conozco y eres de carácter, pues eres de carácter. Pero, pero te voy a decir algo, la gente pudiera interpretar a lo mejor Gaby es de carácter este, así, eh, duro, ¿no? Es una mujer firme. Hay que ser inteligente. Es, hay que saber su... cuándo ¿sí? callarse y hay que saber cuándo pelearla. Pero, ¿te tocó alguna vez en aquel tiempo, en esos tiempos donde a lo mejor todavía venía el crecimiento y las, las primeras oportunidades que alguien te tocara, no sé, en el medio así de que... No, Gaby. Espérame, espérame Espérame tantito y vamos a ver dónde te acomodamos. Honestamente... Me pasó en el Club Tigres, irónicamente. Nah. Yo estaba en Relaciones Públicas, eh, estaba haciendo mi servicio social uh -huh. y a mí me tocó la primera la primer temporada en donde vendimos los abonos, que rompimos récords, sí, cañón. Sí, sí. Y, y 2000 este. O antes. Um, mi papá era entrenador de Tigres, entonces debe de haber sido por el 99, más o menos. Sí, o sea, finales de los 90. Y Sí, porque me acuerdo que fue la primera, fue, fue, mi hermana se casó en el 98, debe de haber sido por esa época. Terminamos la primera la primer venta, digo, no voy a raspar muebles, no, pero terminamos la primera <risa> venta, nos fue muy, muy bien. Y de repente, eh, uno de los que estaba directivos me manda a llamar y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que contratamos a otra persona... Y necesitamos el lugar en donde tú estás, o sea, el lugar físico, tipo la, el, el escritorio, espacio. Ajá, Ay, el espacio. Creo, creo, creo. Este, y le digo, ok, pues sí, sin problema. Y me dice, la bronca es que no sabemos dónde ponerte. Y yo, ok, este, le dije, mira, yo la verdad no soy un florero como para que me digas no sé dónde ponerte. Entonces, muchísimas gracias. Nada más denme mi carta este, de que, que ya terminé. Hacer. Ya había terminado el servicio, me había sí. quedado para terminar la venta de de abonos, pero les estoy hablando, hoy los abonos se venden solos. Sí, en la sí. época en la que nosotros empezamos era irte a todas las empresas, este hablar con todos los gerentes de, mira, este es el plan y puedes este dárselo como una prestación a tus empleados, sí, sí. o sea, era vender un sí, producto. yo recuerdo que los, los subsidiaban las empresas, ¿no? Claro, Era yo vender así un producto. Abono. Era y y te, la, la empresa te lo iba descontando. Sí, exactamente. No, o sea, no lo pagabas así de este al digo, Comparando, los precios de ahorita no tienen no, ni bueno. punto de comparación, pero era un gasto que el, el aficionado regiomontano no estaba acostumbrado porque es. comprabas un boleto y luego te esperabas, o sea, por ejemplo, si eras tigre, pues comprabas el boleto para el partido y pasaban 15 días para el siguiente Así es. y ya tenías la, la chance de juntar la lana, pero pagar de un fregazo Ay, cha -cha, es tanto dinero era complicado, aunque ahorita lo ves y dices, no, hombre, lo pago... Pero los, los que teníamos palco no pasábamos. Ah, bueno, es que no tú, teníamos... tú eres de cuna de oro, compadre. Entonces, lo que te digo, era una época en la que no era tan fácil vender el abono. No, o sea, no, tenías no. que ir de, de, de empresa hecho, no... en empresa, de puerta en puerta, y era una chamba que nadie se quería vender De hecho, tal vez era un tiempo tan, donde tampoco era tan fácil vender a tigres como tal. Claro. sí si venía de ascender. Digo, lo que estamos viviendo en, esta, en estos tiempos, es una cosa... Hay listas y listas y listas y claro. listas interminables de espera. Entonces, te digo, era una época en donde no era fácil. Entonces a mí, yo no me sentí cómoda con el comentario, pero obviamente tampoco iba a correr con mi papá, de papá, es que me dijeron, la decisión la tomé yo, mi papá regresó, este, le dije, oye, papá mira, pasó esto, me dijeron esto, esto y esto, nada más quiero que sepas, y me dijo, no hay problema, es lo que tú decidas. Lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. Mientras no seas grosera, le dije, fui cero grosera, creo que fueron groseros conmigo, uh -huh. pero tampoco pretendo que vayas, nada más te quiero dar yo mi versión para... Sí, ¿qué dijiste? O sea, no fui grosera, porque es hijo de su pinche. Pero, pero, pero, ya fue pero, sí. pero sí, por ejemplo, des, al día siguiente llegó él y la misma persona que habló conmigo, oye, lamento mucho, hombre. Este Gaby no me dejó, no me dio chance de. Entonces mi papá le dijo, mira, Gaby entró aquí metiendo sus papeles sola y dio las gracias a ella sola. Amigo. No viniste a hablar conmigo en todos los meses que Gaby estuvo aquí, no vengan a hablar conmigo ahora. Claro. Lo que pasa es que el viejón era muy asertivo. Siempre. Muy muy, nunca se va a olvidar, nunca se va a olvidar, que era la época en donde andábamos empezando en los medios y todo ese rollo, y me acuerdo que, que no me acuerdo porque nunca se me ha quitado la maña de, de, de, de criticar, o sea, yo cuando siento que hay que criticar a alguien, yo lo critico, no soy grosero, pero digo las cosas como son, Ajá. y entonces como que sí me equivoqué de algo, y me acuerdo que me dijo, eh, eh, ven para acá, y me agarró de aquí, pero Bien, fuerte, fuerte, No, no, no, sabroso, normal, normal. Pero pues no ocupado fuerte cuando, cuando Vato te hacía así En automático Sentías una cosa Le pesaba, decía, le pesaba la mano Algo bonito? está pasando, no está bien Esto no está bien Y yo le había puesto durísimo la directiva Me dice, ¿sabes qué? No es así Pero en, en, en Vato Así no Mira, así no Y entonces, ¿qué dices, güey? Pues dices, no, pues sí, no pues, Baja la, la, la cabeza Sí, nomás. sí, no y me empezó a decir Mira, el fútbol, ta, ta, ta. Pero tenía ahí. eso, o sea, no era que te decía de no de huevos. O sea, Ajá, te decía no, no. no es así por... Y te compartía porque para exacto. él no era así. Entonces, era más fácil de entender. No, y aprendías. Sí. Te, te regalaba cosas desde adentro. O sea, datos que normalmente los demás no tenían, pero que cuando te, te llegaban a ti, dices, a ah, la madre. O sea, te daba luz. Entonces, me acuerdo muy claro que llegó y... Pues, Siempre todo grandote. Y, <risa> y, y la y, voz de... Ay, sí, y nomás así no es. Oh. Entonces ya la cajetíe. <risa> Entonces, una cosa maravillosa, ¿no? Y en ese sentido, Gaby, ya entrando en el tema más, más, más, que te empiezas a involucrar cada vez más y más y más, ¿en algún momento hubo un tema? Ah, pues, pues es la hija de vato. Siempre, hasta la fecha. sí. Sí, por supuesto. La gente cree que, que el apellido te abre muchas puertas y en lo personal creo que se han cerrado más de las que se han abierto, pero no me quejo, creo que porto el apellido con mucho orgullo como corresponde y como tiene que ser y como claro. espero que el día de mañana mis hijos hagan lo propio con tanto con el apellido de su papá como con el mío, por supuesto. Eh, y no, no es fácil, pero al final del día eh, pues la gente tiene los hijos muy desocupado. Qué raro. Entonces, ¿para qué les explicas? Como quiera no vas a ganar. Yo creo que hay, hay batallas, hay que saber elegir qué batallas sí y qué batallas no. Entonces, eh, el otro día, por ejemplo, escuchaba a uno de los papás de una de las categorías inferiores, mi, mi hijo, el, el más pequeño, está en la sub-14 de Tigres. Y es muy fácil para ellos decir, no, hay que decirle a Gaby, porque Gaby tiene vara alta. Entonces, ya lo escuché muchas veces ayer, sí dije, basta. Entonces le dije, a ver, si yo tuviera vara alta, yo estaría trabajando dentro de la institución. ¿Dónde me ves a mí? Yo estoy de este lado. Claro. No, hombre, pero era broma. Le digo, mira, de broma en broma, la verdad se asoma. Le dije, los perjudicados son mis hijos. Entonces, yo nada más les pido que se recaten con los comentarios, porque yo jamás se levantó el teléfono para pedir un favor. Y el día que a mis hijos les den las gracias, nahui tiene un proceso enrayados de siete años, y hay mucha gente que, no, ¿cómo va a jugar? Pues ahí le dieron la oportunidad, ahí claro. es feliz, practica deporte, es un niño sano, es un niño que tiene salud, y yo como mamá no puedo pedir absolutamente nada más que tener hijos saludables, y mucha paciencia para educarlos, por supuesto, pero el deporte de alguna manera me ha ayudado a criarlos dentro de una disciplina y dentro de, de que ellos hacen algo que les gusta, pero no falta el comentario de ¿por qué enrayados? Y el otro, ah, pero es que está en Tigres por el abuelo. Entonces, si me traigo al otro a Tigres va a ser por el abuelo, aunque ya no esté. O si claro. me llevo al otro a rayados es porque entonces como el papá jugaba ahí. Entonces, a eso me refiero yo con que la gente tiene los hijos muy desocupado Van a opinar igual. Entonces, yo creo que hay que elegir a quién darle explicaciones y a quién no. Sí, Así de sencillo. Claro. No, y a veces no ocupas dar... Ninguna explicación a nadie, por Exacto. nada, de nada. Pues, por eso te digo, pero lo eliges, o sea, tú tienes la libertad de elegir. Claro. Cuando Nahuel va y juega en el primer torneo sub-14 en Toluca, este torneito que se hacía de fuerzas sí, inferiores, sí. que iban todas las básicas uh -huh. a jugar ahí a Toluca, uh -huh. Nahui salió campeón goleador del equipo de rayados, no del torneo, del equipo. Y lo suben en Twitter, que para mí es la red que maneja más hate, y este... Uh, sí. Se empezaron a tupir a mi papá. No, ay, Gati, ¿cómo lo permites? Y para empezar, no es hijo de él. Entonces, él no tenía que permitir nada. o que no permitir algo. Entonces, mi papá era muy inteligente para manejar las redes sociales. No le gustaban y las tenía por, por zona tigre. Pero me dijo, voy a poner una sola cosa y no voy a poner nada más. Y ahí debe estar el Twitter, obviamente, porque pues, sigue Se la queda. cuenta ahí. Eh, mi papá puso, voy a hablar de este tema una sola vez. Yo cuando mis hijos... Cuando mis nietos juegan, no veo la playera que tienen puesta. Yo los veo jugar a ellos. A ellos. Y si hoy a Nahuel le dieron una oportunidad en rayados sí, y él bueno. está feliz ahí, yo también voy a ser feliz. Claro. Fin de la discusión. Y va en busca de un sueño y por la puerta claro. y por el camino que por sea, supuesto. siempre y cuando. Vaya y jugando fútbol, a donde que era lo que mi papá claro. amaba, el fútbol. Entonces, ¿cuál es? O sea, si a él le valía madre, imagínate si nos va a importar la opinión de las demás personas. No, no pues no. No, no, no, Aparte, como dices en Twitter, el hate está bien severo. Muy, o sea, muy cañón. Es increíble. Y aparte, te das... Es... Dices tú, bueno, hay muchos bots, hay muchas cuentas que son nada más para, eh, hechas para eso. Claro, pero, pero vas, también hay mides, gente que sí. sí. es un termómetro para medir el nivel de enfermedad de mucha gente. El nivel de fanatismo. De fanatismo, o sea, es, que es una, enfermedad una enfermedad muy enfermedad. grande, muy, muy grande. Que, oye, pues es que Batocletti es ídolo y figura de tigres, entonces nadie de su descendencia puede irle a rayados o ponerse una camisa de rayados o jugar en rayados y son cosas que están bien equivocadas. Pero volvemos ¿no? a lo mismo, Rafa. Entonces, si te lo llevas a tigres, eh, ah... Lo metió a la vuelta. Es que sales perdiendo. O sea, sale por los dos sales lados. lados. Por los, por dos, los lados. dos lados. Entonces, al final de cuentas, pues haces oídos sordos. A mí, por ejemplo, me tocó Zona Tigre. Es un programa que duró muchísimos años sí, al aire. Sí. Y yo entré prácticamente el último año. Cuando Virginia Ramírez se va a trabajar al Heraldo, eh, me habla mi papá un día y me dice: Oye, nana, necesito que de favor nos acompañes a la grabación porque no tenemos imagen femenina. Uh -huh. y, y tenemos que grabar, el tenemos que hacer el programa. ¿Cómo ves? Puedes, sí. Bueno, yo al rato paso por ti, al uh -huh. rato nos vemos. Bueno, hago yo el programa eh, y me habla mi papá al día siguiente y me dice, oye, Nana, ¿te quieres quedar en el programa? O sea, es una vez a la semana. Uh -huh. Entonces le digo, sí. aparte para mí trabajar con él era una gozada. Pues sí. Y estaba Rudy y estaba eh, es Juan Carlos también Díaz loco. Murrieta, también, los dos. Uh -huh. Eh, mi papá los quería mucho Ellos querían mucho Y siguen queriendo mucho a mi papá Entonces sí, acepto Bueno Al mes este, Todavía no llegaban los papeles Porque es toda una burocracia Para sí, poder entrar entonces, Y no, sí. no puede aparecer a cuadro Porque bueno Entonces ponle tú que me tardé Unos tres, cuatro meses En lo que llegaron los papeles Y me dieron el alta Y los exámenes que tienes que hacer Para entrar a tu DNA Y bla, bla, bla Y los primeros comentarios eran esos Claro, entra porque es la hija de Bato Y yo o sea, El programa tiene años y yo acabo de entrar ahorita si hubiera sido por él yo hubiera sido la primer conductora de claro, ese programa claro. por lógica Ajá. pero la gente no usa la lógica para para atacar esos a los comentarios demás. a ti Gaby tal vez pues, se te resbalan, no o sea es como que llega un momento en el que sí te molestan pero, a, pero mí los daba, asimilas. a mí me sabes qué? me daba mucha risa porque yo me levantaba en la mañana a llevar a mis hijos a la escuela y el primer WhatsApp que tenía era de mi papá, no te ganches. Y yo, y yo ni siquiera había <risa> no, abierto, no visto nada. Yo no, no había visto nada. nada claro, yo, pero claro. ¿qué pasó ahora? Pero el primer, el primer WhatsApp que tenía era de él. Sí, pero por ejemplo... No te vayas a ganchar. Tú como adulto lo, lo asimilas y lo tenés a tu papá que te decía, no te vayas a, a aganchar y claro. etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, ¿cómo hacerle con tus hijos de que dices, por ejemplo, que terminó como el goleador del equipo y que... Alguien le, le diga ah, pues es que porque te eh, tienes el apellido tal. Y claro. Porque, o sea, a lo mejor eso les puede dar un bajón de decir, Mira, a yo ver, esto creo no fue por que, mi mérito. ¿Sabes qué cómo? pasa? O sea, yo similar, creo que no desde que nacieron han entendido eh, el trabajo de su papá y el trabajo de su abuelo. Entonces, desde un principio, cuando vimos que se enfilaban, primero Nahuel en cuando se enfilaba, este, pues se sentó y se le explicó, ¿no? Mira, uh -huh. las cosas pueden ser así, así, así. Este, un día te van a querer mucho, un día te van a putear mucho, porque así es la carrera. Este, si ganas, todos te van a querer. Si pierdes, pues, ahí te va a querer. Entonces, eh, la resolución que tomamos, ellos tienen una sola red social y ambos la tienen privada hasta que sienta yo como mamá que van a tener la madurez necesaria para manejar algunos temas. Uh -huh. y creo que es la mejor decisión que hemos podido tomar en conjunto eh, tanto su papá como yo, porque al final del día se trata de protegerlos. ¿Qué edad tienen, Gaby, si no es indiscreción? Nahuel tiene, no, pues también chavillos. Nahuel tiene 16, está en la sub-18 de Rayados, uh -huh. y arrancó en Rayados cuando tenía, lo visorearon cuando tenía 12 años y a los 13 empezó a formar parte del club. Y Gabriel eh, tiene 13, está en la sub-14 y está hace 5 años, con todos los dos de pandemia, o sea, hace tres, Ajá. en las Fuerzas Básicas de, de Tigres, y fue a una visoría, y, este, y así fue, porque al igual proceso, que todos proceso, los niños, claro. hizo el mismo proceso. Porque es lo que te digo, si es rayados ¿por qué? Porque rayados y si es en tigre, porque es el papá o es el abuelo, entonces, bueno, como nadie va a estar contento, y lo que a mí me interesa como mamá es la felicidad de mis hijos, pues ellos están contentos donde están. Además, yo creo que en el caso de ustedes, como familia en general, pues también es bien complicado darle, darle gusto a todos. finalmente Es imposible. ¿no? Y, a, y más porque tienes al final es, ellos entienden que están buscando seguir una carrera que, que tuvo su papá y que, que tuvo su abuelo. Así es. ¿Y, y a dónde es? Pues si, re, si revivieron a tecos y es en tecos, pues en tecos. Claro. que sea bien gancho jugar en tecos. <risa> donde pero toque. Vas a ir a donde toca. El fútbol es así. Nada más que la gente fuera de la cancha... La gente asume que esto es algo tan sencillo como decir, ay, bueno, pues es nomás de jugar al fútbol bien padre. No, es bien no. difícil. La cuestión de la pelota creo que es lo menos importante en el fútbol de sí. hoy. Y cada vez los procesos son más difíciles. Y sí. yo, te a, yo te voy a compartir una cosa. Cuando Nahui empezó el proceso, era como, ay, qué padre, ya está, no sé qué. Oye, y cada seis meses de, va a haber corte y tú... ¿Qué cada va a pasar? seis meses... ¿Qué va a pasar? Sí, des, te sea. estoy hablando, Nahuel tiene 16, va a cumplir 17 en agosto. Sí. Cada seis meses, desde que tiene 12 años, y ahora me pasa con Gabriel también, es ese retorcijón de... ¿Le tocará corte? ¿No le tocará corte? Y obviamente te toca... O sea, uno, por ejemplo, espera esos comentarios de gente fanática eh, y desocupada, ¿no? Pero a veces te toca escucharlo de los mismos compañeros de... No, Nahuel no bueno, se va a ir porque tiene vara alta y es un niño que se levanta todos los días a las 5.20 de la mañana, porque nosotros no vivimos cerquita del, del barrial, ellos entrenan en el barrial, este, ustedes tienen su casa en San Nicolás, entonces 5.20 vamos arriba porque a las 6 él ya tiene que estar allá. Claro. Y así lo sí. ha hecho, y, y le tocó, cuando inició el proceso nosotros vivíamos en Ciudad Victoria, entonces nosotros los jueves nos veníamos para acá, para Monterrey, porque ellos tenían que entrenar el viernes para jugar el sábado y el domingo nos íbamos en el último autobús de regreso a Ciudad Victoria y llegábamos como a las 2 de la mañana y él se tenía que levantar a las 6 y media de la mañana porque a las 7 y media tenía que estar en la escuela porque ese es el arreglo que había hecho con sus papás. O sea, nosotros te llevamos y te traemos pero tienes que cumplir con la escuela qué bueno que nos compartes eso Gaby porque pues es, son cosas como decía ahorita el hecho que la gente no sabe dicen ah no pues van y juegan fútbol oye pues qué padre jugar fútbol todo no, mundo... si es, no, si es, todo lo que hay detrás de eso sí si es un compromiso muy grande sí si es un compromiso muy grande y, y te toca a veces este pues no no me no me convocaron y no pues no voy a jugar y este y no pues hoy no tuve minutos y oye pues ya va, no pues no voy a este no estoy dentro de la lista y es un jugador más. Y Gabriel también es un jugador más. Igual que igual que los mismos compañeros que están ahí. Que te repito, a veces esos son los comentarios que más duelen, ¿no? Los de los claro, papás de los compañeros. De la misma Que gente pues cercana. sí se les afloja la boca y... Ay, no, pero no, de seguro él como quiera lo convocan. No, y lo que pasa, lo que pasa es que también en, en, en el tema este de... Y ya no hablando de una institución formal como tal de crecimiento como Tigres o Rayados, sino yo lo he visto en muchos... En cualquier equipito de barrio. En equipos donde... Oye, pero... Eh, Rafa, ¿por qué no metiste al niño? Mi hijo siempre mete goles. Sí. Espérate, güey. Todos creemos que tenemos wey. a Messi. Claro. De, deja sí, claro. que el niño se divierta. Deja que le agarre mucho cariño al fútbol. Y entonces después empiezas a trabajar si va a poder ser profesional o no. Que, que es un escalón también muy grande y muy complicado. Muy eh. Pero te voy a decir una cosa, Lacho. Hay muchos papás. Bueno, nosotros hemos tenido academias de fútbol y el problema siempre han sido los papás. Sí, claro. Y muchos niños dejan de jugar fútbol para los que papás. los papás los dejen de molestar. Sí. Pero todavía en fuerzas básicas a mí me toca toparme con muchos papás que son exactamente iguales. Sí, es complicado. Sí. Gaby, no quiero dejar de tomarte temas como contigo, del este, tema fútbol femenil. Sí, crecimia. sí que necesitas saber. ¿Qué, <risa> Lo que ah, te ilumino. Así, con preguntas de nido. O sea, de puras mujeres. <risa> No, básicamente ahora, sí básicamente. casi casi gracias era todo no gracias por venir no femenil. no de no. preferencia mujeres porque ya ves que ahora por ejemplo sacaron en la, en la federación de natación que, que no quieren a, a deportistas transgénero y en los están analizando olímpicos. ahora si los sí. van a permitir en sí. el fútbol femenil a mí eh, yo sé que va a ser un tema muy controversial y muy delicado pero siempre, creo que siempre. genéticamente sí van a tener una ventaja claro totalmente. no bueno eso está claro, lo tienen. Sí, o sea, la inclusión o es en la sociedad. Tú te puedes sentir, sentir como, tú, puedes sentir deporte, como no. tú quieras, pero creo que en, en el deporte sí te da una ventaja. Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando, me, cuando hablamos de esos temas, yo digo, gracias a Dios que yo no tengo que tomar una decisión en esos temas. Porque si es muy complicado. De repente eh, se pide igualdad, pero no me trates mal, pero a otros tratan mal. Y, lo, y la igualdad, ¿qué es? Hay muy poca en, coherencia con ese tema, en, en mi humilde opinión, ¿no? muy obviamente. Muy yo complicado. en el deporte, honestamente, no tengo nada en contra. Al contrario, yo amo que la gente se ame como es y se muestre como es. Creo que, creo que así debemos de ser todos, con las cosas buenas y con las cosas malas. Pero sí hay cosas que a lo mejor, aunque tú físicamente no quieras tener esa ventaja, pues la tienes, tu genética es esa. No Y aparte, si tú estás pidiendo un trato de igualdad... Te está, sabes que no eres igual. De entrada. Y la otra, si te lo dan, tienes que aguantar. A mí me pasó un día, hubo un par de personas que se molestaron mucho conmigo. Yo nunca he de callarme la boca. Lo que yo pienso, lo digo, no falto el respeto. Uh -huh. Pero yo dije un día, de una jugadora de fútbol femenil, no voy a decir ni de equipo ni nada. Sin raspar muebles. Sin raspar muebles, <risa> este, que a veces me encanta. No raspar, te en Raspar muebles. Pero bueno, <risa> ahí te va. Yo dije, se me hace que es una jugadora muy mala leche. Ay, ah, ya sé quién es. Exactamente, es esa de la que estás pensando. <risa> yo luego también se me vino alguien a la mente. Bueno, <risa> es, es, que es, es, esa, es esa jugadora, Ajá. porque lo es. Yo, ¿Sí? yo, yo la vi tres, cuatro veces hacer jugadas que dices tú, es increíble, ¿cómo? Una portera ya con la pelota en la mano, la portera tiene frenos y vas y le pones la rodilla, ya todos sabemos quién yeah, es. Pues. Este, <risa> entonces, el problema dices, ¿y cómo le aplaudes? Entonces, en el, en el fútbol femenil, entrando al tema de femenil como okay. tal, este, sí, se, sí hay respeto no hay respeto hoy pasan muchas cosas en femenil <coughs> hemos tenido un desbarajuste en varias, varias cosas no sé mira yo te voy a decir una frase que decía mucho mi papá nada más el que está adentro sabe lo que pasa entonces yo creo que sería muy responsable de mi parte hablar de cosas que no he presenciado personalmente Ajá. en ese sentido sí eh, si hablamos de la Liga, creo que la Liga ha crecido muchísimo. Cuando fue el primer año o por ahí del segundo, muchísima gente pensó que iba a desaparecer, o sea, sí, claro. era, era latente sí, que iba sí. a desaparecer uh -huh. y hoy creo que está más fuerte que nunca. Si me preguntas cosas que no esté de acuerdo o en las que no estoy de acuerdo, actualmente es eh, en que subió el número de extranjeras y creo que era más importante... Eh, balancear los sueldos para que la liga fuera una posibilidad para una jugadora de desarrollarse y de mantenerse viviendo de jugar fútbol profesionalmente. Claro. Entonces creo que cuando tú aceptas a más jugadoras extranjeras todo el dinero se va para atraer a esas figuras y descuidamos el talento mexicano que creo que, que, creo que, que existe y creo que existe en exceso. Ahí te va Gaby, pero no... O sea, te, te la volteo. Okay. ¿No crees que de ese lado también pueda ayudar? O sea, al traer, por ejemplo, Pachuca. Fue Pachuca que trajo una de... Hermoso. De Barcelona. O sea, a lo mejor eso también ayuda a potencializar, ¿no? A exponer más aún el fútbol femenil, que ha ido creciendo eh, pasos agigantados. O sea, van cinco años y en un lapso de cinco años... Los estadios tienen mejores entradas que al principio, que jugaban en el Barrial, en Suazua, en las canchitas. No, Rayadas tenían, a veces ¿eh? sigue jugando en el Barrio. Bueno, todavía. Eh, apenas acaban de anunciar esta temporada que todos los partidos van a ser en el... En qué bueno, porque el, creo B que B se, lo merecen, se lo merecen, pero desde por hace por un supuesto. montón. Yo creo que les, sí suma... Oye, ¿y les volvió a dar así iPad y eso? <risa> no, pregunto bien. No, no, porque, porque no, no fueron campeonas. campeonas. Eh, Ay, te ya, qué te. Mala onda. <risa> yo, creo que, yo creo que sí sirve, pero creo que, que dos era un buen número. Para balancear las cosas, o sea, yo no estoy en contra de que la jugadora extranjera venga, creo que las extranjeras que han venido lo han hecho muy bien, sobre todo las que tenemos en Tigres específicamente, eh, pero me hubiera gustado mucho más que se peleara por la igualdad de salarios, hay, hay mucha diferencia como lo hay en la varonil entre el jugador extranjero y el jugador mexicano. Eso. Y lo hablamos antes de iniciar el programa. Esas diferencias uh -huh. que con unos jugadores sí se puede y con otros no. Entonces, la regla, ¿dónde queda? O sea, la regla sí es para ti, pero para mí no es. entonces sí. Yo creo que, al menos yo hubiera... Yo, y eso siempre lo... Yo, yo hablo a título personal. Eh, a mí me hubiera gustado más que, que las jugadoras mexicanas tuvieran un mejor sueldo y, y a lo mejor el año que viene traer a, a otra jugadora extranjera más. Es que, es que hay, hay muchas cosas del fútbol femenil que a mí me hacen mucho ruido. Hay, hay estadísticas uh -huh. a nivel mundial que dentro del consumo de, de, de cualquier producto, de todo tipo de productos, la mujer es la más consumista. De hecho, hay un 60% son productos de mujeres, exclusivos de mujeres. El del 40% restante, el 20%, mujeres y niños. Y el otro 20% son para nosotros los vatos que... Lo que Compram sabra, compramos esta t-shirt, me quedó muy bien, la quiero en todos los colores, gracias. Y ya acabaste, güey, ¿no? Sí, Ajá. y ya, ya hiciste tu super Ya, ¿no? Sí, y, oye, y aparte nos duran como 25 años. Wey. Claro. Sí. Entonces, no tienes problema. Mira esa, en el primer programa de Lo Mejor de la Jornada. Ah, Traía esa. ¡Era Ajá. esa! ¡Era valiente! Si no has cambiado de talla, Lacho, ¿no? Pásame Bendito la receta. güey. Oye, no, pero te, te digo... Lacho está igual, te güey. Te digo porque te, es en serio... Yo no entendí cómo no podía hacer negocio el fútbol femenil antes. Si cuántas marcas, por ejemplo, bueno, pues no importa si podemos decir aquí Proctor Gamble tiene una cantidad de marcas impactante y te aseguro que Proctor en Gamble en mucho tiempo quiso meterse al fútbol pero no podía porque yo no creo era... que sí se los trataron de vender y no les parecía redituable y hoy es una diferencia. Claro. Antes haz de cuenta tú venías como X Marco y sabes que yo le quiero meter a este equipo este 10K. Oye, pero mira, también tenemos el fútbol femenil, ¿no quieres meterle 8K y 2K? No, no, yo quiero los 10K para la varón. Claro. Porque cuando inició la liga femenil no era algo seguro, no era una realidad. Hoy ya es un proyecto claro, real, hoy estable. ya se profesionaliza la 17 yo creo que el próximo año deportivo se va a profesionalizar la 15. Ahorita, de hecho, yo estoy como. La participación incluso de selecciones de Así la es. Bueno, juveniles. Eh, Por ejemplo, ahorita que yo estoy en el programa como auxiliar operativa de, de FIFA, en las Academias FIFA. Estamos formando la sub 15 tenemos um, en agosto tenemos un, un, una supercopa que se va a jugar en la ciudad de Toluca. Ajá. Todas las visoras que somos 10, estamos, eh, algunas tomaron equipos ya hechos, algunas como yo, que que quería ver todo el talento, pues sí nos tocó a lo mejor pelarnos un poquito más. Hicimos este torneito y fuimos sacando de varios equipos porque uh -huh. creo que a lo mejor sí hay un equipo más fuerte, pero creo que hay buenas jugadoras en todos lados. Uh -huh. Entonces ahí estamos formando, estamos entrenando martes y jueves con un grupo de niñas que vamos a llevar a Toluca. Y en octubre van a venir la gente de federación, va a haber un evento muy grande porque se va a formar la primer eh, categoría sub 13 de selección mexicana femenil. Entonces, sí si los proyectos, así como toman decisiones que a lo mejor no me gustan, sí hay decisiones buenas que se han tomado. Yo creo que la profesionalización de la 17 y que ahora se va a hacer el uso del bar, que a mí no me gusta, pero bueno, se va a usar eh, aunado un de la diadema del año pasado. Eh, y, y que ahora se esté, se esté eh, tratando o hablando ya de profesionalizar a la 15, lo cual nos indica que va a haber unas fuerzas básicas en cada club de, claro. de femenil, eso para mí también es un avance. Entonces, como se habla de lo bueno, digo también, eh, como se habla de lo malo, digo también, también lo bueno es importante. Sí, y hay una, mencionarlo. una estructura... Eh, Empezamos a hacer ya la hacer estructura, estructura, claro. Y que, y que eso también creo yo que abrió las puertas a que ahora... Nuevo León o la ciudad de Monterrey sea sede de, del torneo de CONCACAF. Yo creo que eso sí, y también eh, la respuesta de la gente en los estadios, porque yo te voy a decir una sí. cosa, a mí, por ejemplo, el otro día yo hablaba con compañeros periodistas y decían, no, pero por ejemplo ahora el lleno que hubo en el estadio de Chivas y en Pachuca, y hoy en la jornada uno, pues... Sí, y el, es el único. En la jornada entrada. uno seguían, haciendo, seguían siendo las mismas 100 personas, 50 sí. personas con boleto regalado. Qué bueno que se hizo en Monterrey, ¿por qué? Y no es porque sea Tigres, es porque la afición regiomontana, porque conozco muchos amigos que son rayados, pero que van a ver a Rayadas y van a ver a Tigres también, porque ¿qué pasa? Mucha gente pudo conocer el estadio BBVA yendo a ver a Rayadas. Sí, sí. Por la accesibilidad del boleto. Porque a lo mejor tú quieres ir con toda tu familia y tú dices, a ver, espérame, no, no, no. y empiezas a hacer cuentas y dices, no me da. Hoy actualmente, y no solo en el BBVA, también en el estadio universitario, o sea, tú antes decías, oye, somos cuatro, vamos los cuatro, y cuando empezaron los abonos y a subir y esto y lo otro, entonces tú decías, oye, híjole, pues este fin de semana vamos tú y yo, y el fin de semana, en 15 días, pues a mí me toca ir con él, y él. Pero en cambio en la femenil va toda la familia. Uh -huh. Y eso también es algo que aplaudirle a la Liga Femenil. Las familias volvieron a los estadios porque se podía, porque no es nada más la entrada es luego lo que consumes adentro del estadio. Y no hablo solo de alcohol, es lo que comes. O sea, empiezas claro. a hacer la cuenta y del, de los taquitos y la cheve y el refresco y el esto, ahí te metes otros 1.500. Sí, sí, sí, fácil. No, y, y, y hoy, digo, las cosas como son. También vas a un partido de femenil... Y va la gente en familia porque está mucho más tranquilo el ambiente del femenino. Mucho más sano. ¿Por qué? Exactamente, porque es un ambiente más familiar. Entonces, Ahora, te cuidas de si vas a gritar una leperada porque está la abuelita o, sí, ahí, sí, sí. o está el niño. ahí el que el que le vale y grita igual. Pero creo que la gente sí se sí crea conciencia de, del, del entorno. Ahora quiero retomar, hablando de que sano o no sano, Gaby, hacia adentro del fútbol femenil, hacia adentro. Lo que nosotros a lo mejor no vemos. ¿Qué tan sano o no? ¿Qué tanto están más cerca las cosas que suceden en el fútbol varonil parecidas ahora con femenil? ¿si ¿Sí me explico? Es decir, eh, pasan cosas como… Profe, me duele aquí tantito, no puedo, ¿no? el lunes… Pero el viernes ya estás listo para trabajar. Yo supongo que sí. Volvemos a lo mismo. Yo te puedo hablar de cuando a mí me tocaba ir eh, con mi papá a los entrenamientos y de cosas que me tocó ver ahí. Eh, después no puedo hablar, de, de, de por ejemplo, de, de lo que pasaba cuando estaba Ramón Villa Ceballos, no puedo hablar de lo que pasaba cuando estaba Roberto Medina, no voy a poder hablar de lo que pasa ahora con, eh, con la entrenadora Moscato, porque yo no estoy ahí. Y creo que a veces, como periodistas se nos hace muy fácil opinar de cosas que no nos que no constan, ves. Uh -huh. solo por ves. likes, hay mucho periodista de likes. Hoy sí, entonces hay uno que se llama, no, bueno, no. <risa> entonces, y está bien, no es una crítica, cada quien toma el periodismo eh, como como como Dios le dé a entender. Yo cuando tomé la decisión de estudiar periodismo sabía que tenía una responsabilidad eh, muy grande al estar atrás de un micrófono y quiero tener una credibilidad, porque si yo tengo credibilidad ante la gente, inmediatamente voy a tener credibilidad ante mis hijos, que es lo más importante para mí. Claro. Entonces, a mí me gusta manejar mi carrera de esa manera y respeto cómo la quieres manejar tú la tuya y tú la tuya y los demás la suya. Claro. Entonces, hablar de algo que no me consta pues es muy difícil. Yo lo que sí te puedo decir es que de repente escuchas muchos comentarios de es bien difícil trabajar con ellas y es que lo que pasa es que las mujeres son más complicadas y es que <risa> mi papá tuvo dos, tres problemas, lo, los arregló porque era una persona muy frontal. No, y adoraban a tu papá. Lo Entonces, adoraban. mi papá, por ejemplo, te decía, yo me acuerdo cuando nosotros teníamos un grupo de WhatsApp, estaba mi mamá, mi hermana y este, mi papá y yo y cuando Miguel Ángel Garza invita a mi papá para la femenil, eh, mi hermana vive en, en Estados Unidos, entonces mi papá nos pone, va, va, eh, va a iniciar la liga femenil, acabo de salir de una junta con Miguel, me invitó, no sé qué. Entonces mi hermana le pone, papi, pero trabajar con mujeres es complicado. Entonces le dice a mi papá, pues yo tengo buena escuela. Mi papá toda la vida estuvo rodeado de mujeres. Sí. O sea, mi papá tenía eh, tres hermanas, mi abuela, después se casó con mi mamá, dos cuñadas, mi abuela, después este, mi hermana y yo, este, una nieta en el cielo, o sea, siempre estuvo rodeado o cerca de mujeres. Claro. Entonces, sabía muy bien manejar el entorno. Y te digo, no es que nunca tuvo un problema... este tuvo sus roces con Naye, después este, por ahí ellas estaban enojadas con el auxiliar o algo y era el que entraba al kit, y por eso, entonces díganme, no sé qué, o sea, era un tipo muy frontal y yo creo que seas hombre o seas mujer, yo creo que el ser humano te va a agradecer que seas un tipo frontal. Pero el, el, tema, el tema de Naye, no entiendo, ¿qué fue? Con Naye fue muy gracioso, y Naye lo cuenta. este Cuando mi papá agarra el equipo, uh -huh. Naye todavía no estaba firmada. Estaban en pláticas, Nayeli estaba entrenando, pero todavía no había un contrato firmado. Okay, okay. Mi papá desconocía esta situación. Ya después a mí, o sea, yo me sabía nada más eh, eh, eh, la versión de mi papá y después o sea. platicando con Nayeli ya me la supe completa. Este, entonces, eh, van a entrenar un día y Nayeli llega tarde. Mi papá, una de sus muchas virtudes era la puntualidad. Entonces, mi papá era el primero en llegar. Antes que cual, y, y así lo hizo toda la vida, en todos sus trabajos, siempre hasta el último día. Entonces, eh, están ya en el calentamiento, creo. <coughs> y si no, luego invitan a Naye que la cuente bien. este Y Naye llega minutos después. Ya, bueno, se terminó el entrenamiento y todo. Y mi papá le dice, este, Naye, ¿puedes venir un poquito? Sí, profe. Entonces le dice a mi papá, este, ¿sabes quién soy yo? Naye Tigre de hueso colorado sí. y le dice: Claro, profe, pues cómo no voy a saber, no sé qué, y que es una leyenda, y bla, bla, bla. Entonces le dice a mi papá: Bueno, si yo llego temprano, tú también tienes que llegar temprano. O sea, a mí me vale madre la selección, el este, el otro, pero si tú quieres ser una referente en este equipo, tienes que llegar temprano. Claro. Y así quedó. ¿Y cómo lo tomó Naye? Empezó a llegar temprano. No pues te como te... le dices algo? No, cuando ¿Cómo la le vas a decir no, no, a no, te no, voy a decir una cosa. La última que dio a mi papá con vida porque estaba lesionada y no jugó esa final fue Naye en el hospital. Las demás, lamentablemente, ya no alcanzaron a verlo. Sí, no, y de hecho, creo que eh, Naye fue de las, del, dentro del equipo. Digo, todos todos, todos los que conocimos a tu papá, pues, nos dolió, lo sufrimos, claro. pero Naye se veía desolada. ¿no? Se querían mucho mutuamente y era muy gracioso porque, o sea, bueno, no era gracioso, eh, pero ellos se veían y se ponían a llorar. O sea, cuando nadie llegó al hospital, todavía me acuerdo que me dijo oye, Gabi, ¿puedo volver a ir para darle ánimos? Y le digo, ¿cuáles ánimos? Güey? Si tú llegas, se ponen a llorar los dos y nadie entiende nada. Sí. Entonces, este tenían un cariño muy especial y, y, y yo lo digo en todas las entrevistas que puedo, eh, yo creo que a mí no me va a alcanzar la vida para agradecerles a ellas el haber sido ese motor y ese impulso que, que él necesitó en, en, en momentos tan complicados y haberle regalado lo único que le faltaba en su carrera que era eh, ser campeón como entrenador de un equipo profesional, que fue que, con ellas. Esa generación sí. de femenil era espectacular. Yo creo que hicieron un grupo humano muy bonito sí. y eso eh, creo que fue lo que, lo que hizo que obtuvieran resultados tan rápido y no me refiero al campeonato, Tú las veías jugar y ganaran o perdieran, tú decías, se partieron a madre. Claro. Que es el lema que incluso está de tu papá ¿Es que está el lema? ahí. Es el nombre en, en de el mi el programa, estudio? está en el estadio. este sí. y, y, y por ejemplo, Miguel Herrera vino y lo usó de bandera, y, y, y muchos de los jugadores lo, re, lo reiteran. Y, y no es nada más adentro de la cancha, es también en la vida. Y a mí, sí. cuando se hizo viral la frase, todo el mundo, no, está padrísima. Yo, yo la escuché N veces en mi casa. Entonces, a mí no me, no me llamó la atención, porque yo me acuerdo que él, mi papá siempre nos decía a mi hermana y a mí, lo que quieras hacer, lo que quieras. Pero sea. Pero, pero la mejor. Claro. O partiéndote a la madre, a lo mejor no vas a ser la mejor, a lo mejor va a haber alguien más chingón que tú. Pero tú tienes que hacer tu máximo tienes esfuerzo. Tu 100. Porque de hecho, la frase completa. Nada más pusieron al margen de resultado, pártanse la madre ahí adentro, fue la frase completa. Y uh van -huh. a jugar, no me acuerdo si era sub-18, eh, la Copa Dallas, y el que llevaba el equipo era Andy Carranza, que ahora está de director de Academia en Tigres, el quedó en lugar de mi papá. Y van a jugar contra un equipo de Alemania, me parece. Eh, entonces mi papá le les piden si puede darle unas palabras a los chavos antes de salir, entonces mi papá les dice... Eh, dentro del speech que les dio, les dijo, este, ¿qué van a jugar? no Pues fútbol, ellos son once y ustedes son once, y hasta me acuerdo que mi papá dice, ellos no tienen tres huevos, tienen. entonces empezaban a reír los chavos, <risa> porque mi papá tenía eso, era, era muy serio para hablar y muy formal, pero metía como esas pinceladas sí, para, para, romper el, para el, no el hacerlo tan formal Exacto. el asunto, entonces les dijo, ellos son once y juegan fútbol igual que ustedes, ni tres huevos, ni dos, ni seis ojos, ni. No. Entonces les dijo yo. Eh, dentro de esa charla también hay, hay como muchísimas cosas para rescatar, porque cuando termina, después de decir al margen de resultado, pártanse la madre allá adentro, ese es el valor que tenemos que tener. Que yo llegue aquí al vestidor y me, me siente y diga, puta madre, di todo lo que podía dar. Claro. Y ese es el mensaje al final de cuentas. Sí a veces no vamos a ganar, muy pocas veces a lo mejor vamos a ganar, pero creo que la actitud con la que enfrentamos la vida, pues sí definitivamente tiene que ser con una actitud ganadora. Aparte es una carrera que te da la oportunidad de que tú la construyas. Así es. O sea, hay que trabajarla y la vas construyendo y al final puedes tener ese, ese, cumplir ese sueño, ¿no? De ser un profesional, de, de tener todas las bondades que hoy tiene el fútbol, ¿no? Sí, y que cuando te la partes, pues hay poco que reclamar, ¿no? Por mi, la misma afición. Definitivo. Porque si no ganas, pues es parte de, de un resultado. Y es colectivo. Exacto. Pero la gente, creo que la gente, la afición regiomontana sí tiene ese valor de decir, híjole, perdieron, pero Lachu es un muy buen partido. Creo que es de lo sí, que yo se Yo me siempre. Está. O sea, lo por sabes, ejemplo... Yo, yo siempre. Por eso te puse a ti de ejemplo. Claro, güey. <risa> Porque voy a tomar el ejemplo... El voy a sí. tomar el ejemplo de Jansen, que... Limitado tal vez, no qué le simpático, fue bien. Pero, pero Qué simpático un muy muchacho. Entregado, y eso fue lo que le, le valió para que cierto sector de la gente lo siguiera tolerando, lo siguiera Mira, viendo como un. Yo siempre he sido un pudiera. convencido que el problema no era Jansen. El problema es quien lo escauteó. <risa> que no le entendió. Yo lo hubiera corrido, pero a, a los segundos. ¿Por qué? Porque fuiste a comprar. Primero, asumo. Compraste a Jansen porque fue un reflejo de que el, el equipo tu equipo rival trajo un francés. Traer un, ajá. Entonces, querían traer al, al ¿Un europeo. Al europeo. Ajá. O sea, ya vas mal, güey. Ya vas mal. El muchacho Jansen con una lata en la mano y un sombrero es espectacular, güey. Pero en la cancha no es tanto. Yo creo que hay momentos para todo. Y aunque esté celebrando un campeonato, creo que, insisto, es a título personal, creo que hay lugares. Y creo que para uh -huh. mí... Los jugadores de fútbol siempre tienen que ser un ejemplo que va de la mano con el deporte. Sé que tienen vida personal, sé claro. que tienen derecho a divertirse, sé que tienen derecho a tomar, a fumar, a lo que tú quieras. Pero creo que hay cosas que hay que dejar adentro de tu casa. O sea, claro. creo que hay que ser coherentes. No, pero hoy en día se deschongan y no solamente los futbolistas, o sea, acabamos de ver el campeonato de Golden State en la NBA ah, sí. y ves a los jugadores bien lo pedotes, eh, tirados sí, sí. ahí festejando, los mismos jugadores de Chivas cuando Pizarro le rayó la madre a los del América, porque pues ya no andaban en sus cinco sentidos. Y hoy en día me parece que, no sé hasta qué punto, pero siento que el futbolista actual ha perdido ese, ese esa idea de, de profesionalismo. Te digo una cosa, se están haciendo muy fashionistas. Probablemente sí, yo yo no te digo que no festejen y que no tomen, pero hazlo donde nadie te pueda criticar. Sí, porque eres un ejemplo. ¡Piérdete! Te ven ¿eh? niños, te ven el, el agua que ya no hay en la presa de la boca, toda, vámonos, la del florero, toda, pero no donde estés en el ojo público, porque claro. mucha gente, eh, mucho periodista o pseudo periodista, porque no todos son periodistas, y tampoco tienen nada de malo, aclaro porque luego vamos a arder Troya, eh... No lo encausa de buena manera. O sea, no dicen, tiene derecho a divertirse. O sea, ¿Cómo? Entonces, mejor hazlo donde nadie te vaya a criticar. En un ambiente seguro, en un entorno. Claro. Pero nunca falte el amiguito ventajista que es el que graba y es el que retira sí. los videos. Bueno, Entonces, dice, le, pasó, sí. le pasó a este muchacho Salcedo, que yo sigo pensando que el muchacho es un jugadorazo. Pero no está rodeado de gente que le ayude. El entorno no uh -huh. le ayuda. El día que estaba medio borracho, bueno, estaba bien borracho, este sí, los amigos lo estaban grabando haciéndole un en vivo y dices tú, güey, pues sí. qué, qué amiguitos, cabrón. Pero o sea, es lo que te digo, tú tienes que saber con quién estás. Claro. Porque es de que no sé quién filtró el video, pues no, tú no sabías ni siquiera con quién estabas. La fiesta de la Chofis que andaban bailando el trenecito y <risa> <risa> también... super, super no. mal, que no nos invitó. Y volvemos a, lo, <risa> volvemos a lo mismo, están en todo su derecho. sí. Pero hay, hasta para hacer esas cosas hay que ser Es que sí, te digo una cosa, porque tienes que guardar tu casa, tienes que guardar la institución para la que juegas, pues, o sea, puesto. son uh -huh. son muchas cosas. O sea, sí, el día sí. de lo de Lacho dices, güey, estás en Chivas, cabrón, es Chivas, güey. Ajá. Y es que, a ver, Lacho, así fuera Guachipato Acachispas y el equipito de aquí del barrio, sí. tú le tienes que tener un respeto. Claro. No es, no es nomás porque estás en Chivas o en América, güey. Entonces, ¿qué? Si juegas en Puebla, sí lo puedes hacer. No, es un respeto en general. ¿Y a la profesión? A tu profesión, a tu principalmente. Profesión. De ahí vives. Principalmente a tu profesión. Ni hablar de los que tienen una familia que respetar también. Que también muchos como periodistas no se dan cuenta que por sacar una exclusiva o una nota, te estás llevando a la familia entre las patas. Claro. Y sí, obviamente el jugador es el que se tiene que preocupar porque es su familia. Pero creo que el periodista ha perdido mucho también esa sensibilidad. Antes se cuidaban mucho más esas cosas. Y yo entiendo como periodista, como periodista a ver, si él no se cuidó, porque lo voy a cuidar yo? Pero antes creo que teníamos un poquitito más de criterio. Pero y mira, el jugador también tenía un poquitito más de criterio. Claro. No, y hoy, este tema enfermizo de las redes, que ya hay muchos reporteros... ¿De este, celular? Eh, sí, sí. Y hay muchos reporteros que Aficionados van. no que... van por la nota, van por el like. Es lo Va que te digo, el, el periodista de like. Y, y yo, ojo, lo dejo muy en claro. Yo lo respeto y está bien y pues cada quien le echa ganitas como puede. Uh -huh. Pero creo que como periodista a mí me ha gustado eh, tomar mi responsabilidad detrás de un micrófono de una manera diferente. Claro. No es mejor ni peor que la tuya. Es diferente. La tuya está bien, la mía también. Gaby, recién... ¿Qué, qué estás...? ¿Haciendo ahorita reciente, ¿Dónde nuevo, un proyecto? donde te podemos ver? ¿Qué Ay, podemos hacer? por todos lados. <risa> Mira, los lunes estoy en Fútbol Ciencia y Pasión, en Canal 53. ¿Ya cuánto eh, tiempo ahí? Ya son, ya, tres muy... años. Sí. Eh, cuando falleció mi papá, mi tío Roberto Gadea, que también descanse en paz, me dijo, yo quiero seguir con este proyecto y quiero que, que Vato siga siendo parte de él de alguna manera. Claro. Ya estaba Erika, la hija de mi tío Roberto, sí, claro. estaba eh, Lapine Gutiérrez, estaba mi tío Roberto y estaba yo. Después, bueno, se enferma, lamentablemente, mi tío Roberto. En pandemia le toca fallecer. Entonces, nos quedamos Erika Gadea. Está, eh, sigue el profe Lapine Gutiérrez. Está Hugo Sánchez. Sí. Eh, a veces por ahí va Ir Cárdenas, que ustedes lo conocen. Sí, Está sí, sí. con ustedes ahí también. Eh, y yo. Eh, ahí estoy los lunes. Los martes estoy con Iliana Salgado, Empártanse la Madre. Acabamos de, de, bueno, este mes, yo creo que este mes terminamos... La segunda temporada que duró ocho meses, okay. la primera duró cuatro, la segunda duró ocho. Este, el miércoles y el viernes estoy de una a dos en Deportes UANL, también ahí en Canal 53. Estoy como visora eh, o auxiliar operativa de, de las academias FIFA, tengo, eh, tengo Nuevo León y el Norte, por decirlo sí. así de alguna manera. Eh, estoy en el Sistema Nacional de Capacitación. Eh, como socia de Campus Monterrey, que ya vamos a iniciar clases presenciales en julio, me recibí de directora técnica, eh, estoy tratando de tomar todos los cursos eh, que se pueda, eh, porque creo que a pesar de tener 44 años todavía hay muchas cosas que se pueden hacer sí, claro. y sobre todo en eh, pro de que mis hijos vean que no hay una edad para estudiar específica, eh, que no se deja de aprender, al contrario, yo creo que todos los días tenemos cosas diferentes para aprender, o ideas y conceptos que teníamos a lo mejor muy arraigados que podemos cambiar. este Y, ¿Y eres ma madre de familia 24-7. 24-7, 365 no. y un pues. poquito más. Y eh, ya en estas fechas inauguramos eh, las canchas OB3. Que okay. están en Avenida Ceros en, en la colonia Nuevo Mezquital, que ahí es donde vamos a tener el sistema nacional de capacitación. No. Vamos a hacer creo que el segundo o el tercero con instalaciones propias. Muy este, bien. así que, pues haciendo lo que creo que me sale mejor, eh, o al menos lo que más me gusta, y así siento que estoy en chinga todo el día, pero que no trabajo tanto. <risa> pero es bueno estar en chinga todo el día, porque luego a uno se le vienen cosas a la cabeza. Definitivo. y a darle Mejor boca. tener la mente ocupada, ¿verdad? Sí, claro que y sí. Y sobre todo pudiendo generar oportunidades. El, el tema ahorita, por ejemplo, de, de Academias FIFA, fue algo que sí me llamó mucho la atención, porque creo que podemos generar oportunidades para las niñas del Estado de Nuevo York. Gaby, ya nos están pidiendo que, que, que despidamos el programa, pero ahorita que dices que llevaste el curso de entrenador, uh -huh. la pregunta, o lo que me surge a mí es, ¿La idea de llevar el curso de entrenadores para entender y saber más de fútbol o porque quieres algún día poder estar eh, a la cabeza de un equipo? Mira, la idea de, de estudiar, cuando le dan el diagnóstico de cáncer a mi papá, eh, creo que cada quien en su entorno y con todo el amor que le teníamos, buscó una manera para motivarlo. Buscó cada quien como ser un mm. motor. Claro. Y a mí se me ocurrió decirle, este, cuando salgas, y, y regreses a Tigres Femenil, yo voy a tomar el curso y me llevas de auxiliar, de una de tus auxiliares. Él, él estaba con el profe Razo. Sí. Y después se fue el profe Razo y entró... Eh, ¿Quién entró después del profe Razo? Villa Ceballos no estuvo. No, pero eh, el profe Ramón, y yo a él también siempre le agradezco muchísimo a él y a todo su cuerpo técnico, cuando él está de entrenador... Eh, siempre dejó que mi papá estuviera ahí como auxiliar mm. o sea Era como auxiliar decorativo Porque mi papá ya estaba tomando las, las quimio Química. Entonces yo le prometí que iba a estudiar Mi papá falleció el 17 de mayo en la noche Y yo empecé el curso de entrenadora en agosto del mismo año Porque era algo que le había prometido Y yo sé que tengo muchísimos defectos como ser humano Pero tengo palabra y era algo que había prometido. Entonces, si el día de mañana se me da la oportunidad, analizaré. Ya he, he tenido varios acercamientos, pero económicamente, por todas las cosas o todos los piquitos que hago... tendrés que dejar no todo. Me, no me ha, no me ha eh, convenido económicamente uh -huh. hablando, porque yo hoy por hoy tengo dos niños eh, ya firmados con clubes en un compromiso y si yo me voy, me tengo que ir sola y tengo que dejar a mis hijos aquí. Sí, no creo difícil. que estemos preparados. Más a lo mejor yo que ellos... Pero antes como que decía, bueno, Nahuel se queda porque él se queda en Fuerzas Básicas este y yo me llevo a Gabriel, pero ahora Gabriel también ya firmó. Ajá. Entonces ya no, o sea, ahorita es irte sola. Claro. Entonces yo creo que ahorita mi prioridad son mis hijos. Eh, y a lo mejor más adelante tengo la oportunidad, a lo mejor no. Se acomoda pero todo. Pero si y... tengo la oportunidad, estoy preparada. Y eso es algo que yo creo que también falta mucho en México, ¿no? Preferimos ir a buscar un técnico afuera cuando hay y no, no lo digo por mí porque sé que me falta muchísima experiencia, pero hay muy buenas entrenadoras, no solo en la ciudad, sino en el país. Y eso sí me brinca mucho y, y, y sí me gusta decirlo e insisto, no es por mí porque yo sé que la experiencia no la tengo, pero cuando, cuando traen a un entrenador o incluso, por ejemplo, cuando Roberto se fue, lo primero que decía la gente es ahí está la palmera, ahí está Damián, ahí está y un niño este Y después manejaban nombres de mujeres y decían, no, pero es que ellas no tienen la experiencia. Y yo, y un niño, y Damián. ¿Tienen experiencia y, con las mujeres? No. Ni <risa> en equipos de fútbol. Sí, pues no, no han dirigido nunca. De ellos, jugaron De ellos tres, por ejemplo, eh, la Palmera es el único que tiene experiencia porque ahora está en, en fuerzas básicas. Sí, claro. Y no te vayas más lejos. No, no, no solo hablo de gente de, de, de Tigres. Cuando, cuando sale Tito también de, de, de Rayados, que toman muy bien la, la decisión de traer a Eva Espejo, sí. eh, eh, había también muchas mujeres para traer. Pero, por ejemplo, ahorita para la Liga de Expansión trajeron a Nico Sánchez y yo no escuché a nadie decir, oye, pero no tiene experiencia, no ha dirigido. Uh -huh. Pero cuando eres mujer sí tienes que tener experiencia. Entonces, no, lo que pasa volvemos que... a lo mismo... De okay. que todavía falta mucho camino por recorrer. Lo que pasa es que Nico tiene ojos bien bonitos. Y, y patea penales. También. Mete no lo puedes patear en la liga penales, de expansión. Muchos penales. Pero, mete. pero este es mi punto de lo que hablábamos al principio. De que pensamos que hemos avanzado mucho y a veces no es tanto. No. Porque a, a lo mejor incluso para un trabajo es de, no, Lacho tiene más experiencia que Gaby. No sabes, empezamos al mismo tiempo. Claro. Pero pero a ti no te piden experiencia que yo sí tengo que tener. Sí, bueno, esa es la parte donde tendría que ejecutarse la verdadera igualdad. Definitivo. E insisto, hay muchas mujeres, y no me incluyo porque no tengo la experiencia, que tienen muchas compañeras que yo he tenido a lo largo de los programas y, y a lo largo de, de, de este caminar por el fútbol, que para mí han sido prácticamente 44 años, porque pues de la panza de mi mamá, directo con el campeonato del 78, nos hicimos sentir bien fuerte y llegamos, ¿verdad? Pero, pero sé que en, muchísimas, eh, en muchísimos aspectos, específicamente en el de entrenadora, pues a mí me ha tocado con equipos infantiles y ahorita eh, con el tema este de Academias FIFA creo que puedo tener a lo mejor un parámetro diferente. Pero no lo digo por mí, lo digo por muchísimas mujeres que tienen años luchando por un lugar y, y no lo van a tener. Y no. se quedan ahí esperando. Complicado. Complicado. Sí. Y Gaby... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes creo, por la invitación que... y por el souvenir también. Muy bien. aquí sí, guardado, no. pero... Oye, ¿en algún momento tendremos que hacer otra sesión? Porque todavía hay muchas cosas por platicar, o sea, ¿hacia dónde va el desarrollo? Es que dura muy poquito su programa, vean, pártanse, pártanse, estamos, miren, tres horas. <risa> Felices. Felices y contentos. No, sí, claro, cuando quieran ustedes sí. saben que del tema que sea, creo que... Hay muchísimo, como dices tú, por abarcar, varonil, femenil, inferiores, bueno, aquí son fuerzas básicas Este y, y creo que siempre que sea en un contexto para, para que los consejos que uno bien o mal pueda dar le sumen a los demás claro. o te hagan tener otra perspectiva, creo uh -huh. que siempre es bueno. Perfecto. Perfecto. Gaby, tus redes sociales para que la gente te. Arroba te la viva Tocleti, no hay pierdas. Así, en todas. Eh, el Facebook es privado y tengo un Instagram público y uno privado, también por cuestiones de trabajo. Uh -huh. Y el Twitter sí. El Twitter sí, denle. Miren, como quiera, yo silencié a mucha gente. Les mando, no? a, les mando a Ileana Salgado <risa> para que les dé pelea a ella, que le encanta. Le encanta a mi frente. ¿sí? Es, es bien fiera. Ileana es fiera. Está con madre, mi amiga. Sí. Pero está, está con madre. Sí, está con madre. Es muy cómica ella. Ustedes sigan la idea y le diré, para todos tiene. Sí, sí. ¿no? es muy, muy buena. Lo toma con sentido, lo bueno y lo malo. ¿no? Por supuesto, y así ah. tiene que ser, ¿eh? Sí. No hay no, otra si manera. Te El Twitter oh, madre, no hay madre. otra manera de manejarlo. Madre. Pero sí, en, en Instagram y en, en Twitter, que son las que tengo este, abiertas, es Gaby viva no Sí, perfectísimo. Bien. Gaby, Vámonos. es un verdadero placer, muchísimas gracias. Lo repetimos mí pronto, ojalá. Este, y sabes que con nosotros acá en un podcast más bueno pues cuentas con nosotros en lo que tú necesitas igualmente muchísimas gracias ahí cuando sea la inauguración de las canchas y cuando empecemos Andale. A, Andale. a transmitir partidos y todo esto y vayamos a, a cortar listón y todo, espero que estén ahí claro que sí, con ahí mucho gusto Muy bien. muchísimas gracias Gaby, gracias a ustedes nos vamos señorones, gracias por acompañarnos Rafita, nos vamos Vámonos. tendremos un podcast más la siguiente semana para que estén al pendiente tenemos un invitado muy especial, no se lo pueden perder nos vemos, bye bye